Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, vídeo número 113 de puerto de Novrosic tanques americanos con un BR de 6.7, una sola zonita por conquistar y ya estamos tomando rápidamente el camino para llegar, pues los primeros, salí como siempre con el M56, mi escorpión, vengan otros tropieces con todos estos bártulos, perdemos velocidad, y a pesar de ser muy blanditos, somos muy rapiditos y vamos a intentar llegar de los primeros aquí a la zona por conquistar. O sea, la zona, venga, corre. Venga, a punto ya, vamos, venga, pisando la zona. Ahí está, somos los primeros, venga, por ahí hay disparos. Tomando la zona. Venga, aguanta. A ver, ¿quiénes son los colegas estos? ver, nada, no veo nada, nada, nada, nada, nada. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? un rattle. Venga, marcado, objetivo localizado. Venga, la artillería ya va a empezar por aquí a caer. Eh, ahí estamos. ¿Qué es eso? tenemos ah, compañía. El tío dispara. Bueno, parece ser que no me ha visto, por lo menos. No sé ha es que estoy aquí. Bueno, Ya vamos a saber que si no está tomando a. Hay alguien más pisando a. Bueno, no me habrá visto. Ahora sí estoy tomando a. O sea, este tío ha caído. ¿No? Sí, ha caído, correcto. Al loro por esa calle. Venga, vamos a ver. Venga, sigue tomando a. Venga, explosiones. Como que hay una encima, verás. Venga, más marcas. Venga, a cubrirme, colegas. Estoy yo solo aquí, en medio del fregado un compi ahí a la derecha y todos los demás ahí atrás, en tercera línea venga, vámonos hemos tomado la zonita y nos largamos aquí, detrás de este montículo justito en el límite de la zona a ver, controlando eso como no se me cuele alguien, verás es que tengo los dos flancos totalmente vendidos nada de nada Nada por aquí, nada por allá. Demasiado silencio. Vaya hombre. Eh, hombre, compañía. Ahí tenemos. Venga, otro más. Ese no es el de antes. Eh, que me dispara con la metralladora que Ah, frito. Carnarvon. Joder. El tío ha sido listo porque sabe que así de esta manera apenas se ha adelantado. Venga, salimos con el T92. Pues claro, ahí solo con todo el fregado. Solamente ha faltado que se llegue por ahí, por el flanco. por mi flanco derecho. Vamos por delante, pues no sé cómo. Venga, ya estamos perdiendo la zona. Cojo nudo. bien. Todo el trabajo y el empeño puesto para intentar sacar la partida hacia adelante, pues parece que esto ahora mismo se va a perder venga eso es lo único que tiene que meterse aquí en el fregado, venga ya han tomado la zona cojonudo, venga estamos por aquí, a ver, a ver 380 380 metros venga mi compi de 32 pasa por delante, venga así que un carro ligero justo ahí a la derecha aproximadamente en e3. Venga, otro carro ligero por ahí delante. E3, muy bien, esas marcas. Y eh. colega acaba de caer. Venga. A ver. Metros 250. Venga, carro ligero por ahí por delante. Pues. No puede estar muy lejos. Aquí el que le ha zurrado. A ver, a ver. 2.50, por ahí aproximadamente. Bueno, aquí con tanta historia adelante, no creo yo que pueda acertarle a alguien si aparece. Venga, vamos avanzando. Carro pesado, antiaéreo. Madre mía, qué apatía. La peña aquí no se mueve. En inferioridad, pues claro. Madre mía, vaya sitio Venga, mi compañero está reparando El T-32 que había pasado antes Está por ahí un IS-3 también Y este es reparando Vamos a echar un vistazo, a ver, a ver Por ahí ha pasado uno, eh, por ahí pasa otro Venga, tenemos artillería Vamos a ver qué hay por aquí, qué hay por aquí eh, Aquí tenemos a un colega, está justo detrás del cadáver Venga, vas ahí, marca, marca Quítico Bien, bien, vamos Vaya, Tiger 2. ...por la espalda... ...justo por ese pasillo... ...por ahí llegó el tío, claro... ...ah, vendido, venga... ...salimos con el D-34... ...que tenemos un vehículo de apoyo... ...por si las fly... ...bueno, tanque pesado no... ...súper pesadito... ...muy buen blindaje... ...pero muy pesado... ...pues venga... ...avanzando... M-51... ...venga, el D-3, D-3, D-3... ...por ahí estaba aproximadamente... El Tiger 2. Venga, 200. objetivo destruido. Otro disparo. Bueno, me acabo de dar cuenta ahora, al empezar la partida, que no he mencionado antes. Que claro, objetivo destruido, pues 3800 por un objetivo. Eh, ¿Qué es eso? Hombre, un elan crítico. Venga, disparale con la metralla. Venga, venga, ahí está frito. 4300. Doble ataque, vale, perfecto. Llevamos un impulsor de un solo uso de eh, otro colega por ahí arriba de 150% de leones. A ver si esto por lo menos nos saca ya de esta ruina. Algo rápido, pues no sé por lo menos por parte de mis compañeros pues sí, sí que nah. hay un tanque pesado justo ahí madre mía que está haciendo la peña aquí, la peña, la peña nada aquí todo el mundo echado atrás y aquí no hay nada que hacer, pues vaya pandilla, hoy me ha tocado venga vamos a ver, tanque pesado por aquí, por aquí, por aquí, ahí está ahí está, hola crítico, venga ese si es un tiger, vale, Tiene que haber reventado venga si ahí era para que hubiera reventado como un michilón Qué es esto? F reparar. Tengo... A ver, a ver, a ver, quién es por aquí, alguien me ha disparado. Venga, venga, venga, venga, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está el colega. ¿Quién es? ¿Quién es? Impacto. Venga, qué es esto. No lo veo. Venga, el tío me dispara otra vez. Nada. Cojonudo. Yo vendido. Aquí. A ver, mi compañero que está haciendo. Venga, impacto. Ahí nada. ¿Eh? No. Está. Al ah, tío está a la derecha. Es, venga, un tanque americano 46 nada, este me está enfilando ya Venga, nada, M48 A ver, carga hueca justo por la parte frontal de la torreta Pues qué bien Venga, bueno, vehículo de apoyo Para esto nos va a servir Por lo menos para volver a salir y no tener que reparar este bicho Es un pelín carete el repararlo Venga, T34. Eres lentito, pero le echas muchos huevos. Porque aquí la peña, yo no sé. Pagarán leones por estar ahí. No no sé. Venga, vamos al lío. Aviones por allá arriba, venga, explosiones. Bueno, como empecemos con los avioncitos, ya, ya, ya, la vamos a, ya vamos apañados. Venga, aquí esto. Aquí hay dos cadáveres. Hombre, aquí está el amiguete de antes. Venga, impacto. Venga, el M48 de antes, mi amiguete. Venga, misil, muy bien, zúrrale. Venga, venga, esa marca, vamos. Venga, venga. Bien, estupendo. Caído. Venga, voy medio tocado, muy bien, chaval. Ahí, eh, bomba. Buah. Quizás con un carro ligero me hubiera caído. O un medio, no lo sé. Pero con este, este aguanta. Venga, vamos, ponte derecho, vamos al lío. Por aquí tiene que haber gente ya. Venga, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí lo tengo, venga, venga. Ahí está, venga, intacto. ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, vamos. Uno, dos, hay dos. Dos, dos, venga. Mi compi, venga. Ahí ah, Mi compi ha caído. Cojonudo. Aquí, entre dos. Nada. Tres. Ahí arriba hay otro. Venga. Nada. No puedo reparar, no puedo reparar, si me siguen zurrando no puedo reparar Venga, otro impacto, nada, esto está perdido ya Venga, vamos a cubrirnos aquí con el cadáver del pobre M53, un quesito. Venga, el único que, pues que se ha mojado un poco Venga, cazacarros, esto es un Ferdinand Y este, este es, venga, esto es un Tiger, ¿no? Si parece que sí Venga, no puedo reparar Si es que pudiera repararle le zurraba Pero es que nada Nada, no me dejan reparar De esta manera no puedo hacer nada Anda, termina, que no me maten Va a ser lo mejor Venga, más impactos Joder, cómo aguantas, tío 28, 27, 26 Venga, aguantando Ahí reparando Venga, el otro sigue gata. Venga, nada Ni a la petalladora, 17 Venga, me cubre alguien o no, venga. No, macho, si se estoy, le estoy marcando hasta las pestañas a esta gente. Va a ganar? Pues claro, esto está, esto está perdido ya. 3, 2, 1. Joder, ahora perdón. Ah, misión fallida. Puerto de Novorossi. Vaya, desastre. Justo cuando había reparado, le podía haber zurrado al primero. Nada, se acabó. Fin de la partida. Venga, vamos a ver. Dos destruidos, tres críticos, 21 impactos, dos reconocimientos, una zona capturada y un 92% de actividad. Seguimos en la investigación del M60 A2. Si acordaros abajo, enlace de descripción, Escuadrón IBIS, Facebook, Discord e Instagram. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo. Y si no se has suscrito al canal, suscríbete. Esto ha sido todo, misión fallida en el puerto de Novarosik, y nos vemos en un próximo. To thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons cry, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff.